pidan con fe. Muy importante cuando vas a orar, hacerlo con fe, con piedad, con amor, depositando tus necesidades en las manos del Señor que te ama, que te quiere. El Señor que derrame esas bendiciones liberadoras y sanadoras en ti, en tu familia. Oras con fe, no te desanimes, sigue pidiendo, sigue pidiendo y espera, saber esperar sin desesperarte. Que la Virgen interceda por ti por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.